Cindereta en común, plataforma digital de contenidos. Música Música la soledad me ha dicho que el don de mí, que aún amor querido. Todo termina si la esperanza muere también. Pura panelada. Adiós, recuerdo. Una de la buena mientras viva, era muy tuyo. Bueno, el es una de las atracciones mejor que tiene Cisneros para quienes nos visita Componente de miel con soda y a ella se le agrega pan de queso, quesito o tostada. ¡Wow! usted Por acá, por el subido. ¿El mejor o qué? El mejor subido de por acá de Cisneros. A ver, ¿usted qué? ¿Qué, qué, qué es lo que está esperando ahí? Pero de, de que enamorar, la miel, ya tenemos la toda linda para que vea. La subido es una de las atracciones mejor que tiene Cisneros para quienes nos visita. componente de miel con soda y a ella se le agrega pan de queso, quesito o tostada. Wow. Bueno, bueno, evento? Bueno, estamos aquí precisamente en un evento donde queremos que eh, conozcan, es la primera travesía rosa para las mujeres del, del departamento, donde vinieron más de 20 pueblos a, a hacer la travesía rosa y quisimos re, recibirlas con un evento muy tradicional que se llama Melar al Parque, donde la gente eh, hace a través de la, del proceso de miel hace un producto que se llama subido le agrega quesito y parvita y eso hace un manjar especial y delicioso típico de nuestro municipio y que queremos que todos deleiten en este día no solamente las mujeres ciclistas sino toda la comunidad no, justo La panela es uno de los renglones importantes de, del municipio ¿no? La panela cumple el primer renglón de la economía local y estamos trabajando para fortalecer y mejorar nuestra en la caña y no dejar caer el mercado local eh, en alusivo a la panela que es nuestro primer producto aquí está el mejor sonido de ciclero y también otra parte sabrosa es el plátano o la yuca salada. se le echa la paila con la miel a la que irma y es un gran sabor el que queda en, en el plátano y de la yuca Qué? pero que es eso tan bacano, pues está delicioso eso? ¿sí ¿Qué no? uh -huh. es ¿Qué ¿Qué es eso? que hay en amor a ver a ver ya tres dos. Eso. Bueno buenas tardes para todos aquí en parte de Segovia venimos a representar aquí con las mujeres a la primer travesía de rosas y muchas gracias a Cineros por brindarnos la oportunidad y eh, todas estas mujeres que me acompañaron hoy, todas las segovianas, ¿eh, las segovianas. Ah. Aquí los encontramos en la vea, ¿eh, disfrutando de la miel, la tradición de nuestro cirnero. vea. ¿eh? veala veala como lo menea, véala como lo menea, vea Segovia lo mejor y, y darle las gracias al Grupo Empresarial Damasa que fue el, pues, que empujó a estas mujeres para que a esta travesía y, y aquí apoyando pues con el ciclismo todo eso por acá. También le queremos dar el agradecimiento a la mina Cogote por el aporte que nos hizo, al señor Arley Areiza y al señor Luis que nos colaboraron para pagar el transporte para que las otras niñas también pudieran participar en este evento. Muchas gracias a todos los que nos patrocinaron para poder hacer realidad este sueño. Hoy nos encontramos en la plazoleta, eh, la estación del tren del municipio de Cisneros donde estamos realizando la actividad Melar al Parque, una tradición que viene desde nuestros ancestros, nuestros abuelos, porque Cisneros es un municipio donde su economía es la panela, la caña, donde eh, tenemos los trapiches, esa aventura, ese trabajo, esa economía que por años ha movido la economía de nuestros hogares. Hoy esa representación que mueve nuestro municipio la queremos llevar en esa actividad de Melar al Parque, que lo hacemos con todo el cariño para que los turistas eh, conozcan un poco de cómo se lleva esto, eh, esa actividad durante, eh, dentro de los trapiches. Y así acá lo hacemos eh, de manera muy turística para que eh, compartan en familia, eh, con sus hijos, sus esposos, y por qué no estas personas nos traigan unos referidos y conozcan un poco más de Cisneros y disfruten de esa actividad. Aquí la melada está muy rica. Sí, ¿y qué es lo que más te gusta de la melada del parque? Pues que encontramos amigos y, y que podemos estar con la familia un rato. Y cuénteme, ¿te disfrutas esto de Melar al Parque? ¿No te gusta o, o, o con quién vienes? No, sí me gusta y lo que más me gusta es que podemos conocer a más gente y estar reunidos como en un grupo. Melar al Parque es algo muy, muy, muy chévere, muy tradicional, que es el guarapo de la caña, eh, ellos pasan por el trapiche, y ellos van, eh, sale este producto, luego lo llevan a unas calderas, esto va a generar al paso que ellos van calentando, ellos van generando un, una, una mezcla o algo que es la miel, lo que hacemos es que a esa miel le aplicamos un poquito de bicarbonato y a esto le añadimos lo que es el pan de queso, el pan, eh, el quesito y eso da es una mezcla deliciosa y esto es melar al parque. Esto es el dulce. Y esto es, lo, esta es la dulzura de nuestro municipio, esto es lo que nos hace ver eh, que somos unos cisnereños, amables, gentiles con las, con las personas que vienen de otro lugar. Y los que estamos acá compartimos con dulzura todo este programa. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.